Yo soy David Vilaviñas, que he trabajado como investigador, y coordinador de, de la investigación Flux Society. He un proyecto de producción colaborativa, sobre todo de políticas públicas, de normas y de código de, de distinto tipo, eh, para la transición hacia una economía social del conocimiento, principalmente en Ecuador, bueno, con eh, escala eh, también mucho América Latina. De lo que estamos hablando cuando ponemos sobre la mesa el conocimiento libre, común y abierto, es en el contexto de la economía del conocimiento pues ese conocimiento puede tener distintos regímenes de titularidad jurídica, de retornos, de producción, de beneficio, de dinámicas de acumulación. Cuando subrayamos la común, la libre, entendemos que por la vía de maximizar el acceso y por la vía de maximizar y garantizar la máxima sostenibilidad, de las dinámicas productivas y reproductivas, digamos que este sería el enfoque del tipo de conocimiento como factor productivo que nos gustaría resaltar. Que lo que ha habido en Ecuador es una constitucionalización de una noción política que yo creo que a Europa más o menos también ha llegado, que es la del buen vivir. Es una noción de procedencia indígena, pero que es fácilmente comprensible y que entra en diálogo con otras tradiciones políticas que se distancia tanto de la, lo que ha sido la larga noche neoliberal en América Latina pero también de la tradición welfarista más propia del siglo XX. ¿no? Desde este punto político crítico este es el que digamos, adquiere un rango constitucional, que evidentemente esto no está desarrollado al nivel de un programa económico-político, de reforma institucional, etc. Y esta era la, la labor de diseño eh, que sobre todo tenía Flux Society en determinadas áreas de la economía y de, las, eh, de la organización institucional, que entendíamos que eran claves para realizar esta transición hacia la economía social del conocimiento. Lo que sí que me parece importante es, eh, es situar siempre esos dos niveles, o sea, el nivel fundamental de constitucionalización de derechos y de constitucionalización de estos marcos políticos como marcos compartidos, pero también el, el nivel posterior de concreción y de implementación en determinados dispositivos, en determinados derechos subjetivos, en ciertos mecanismos de tutela que permitan hacer efectivos esos marcos constitucionales. Uno de los proyectos que, de, de implementación en el que pusimos más atención eh, allí fue la, la elaboración de algo que se llamaba el Código Orgánico de la, de la Economía Social del Conocimiento que lo que, que, lo que regulaba era, un, era el, en parte el sistema de investigación parece bastante claro y eso es bastante extrapolable a nuestro, a nuestro contexto que la producción eh, científica que se realiza principalmente con dinero público se asegure que por el tipo de licenciamiento pero también por el tipo de infraestructuras y de herramientas de investigación que usa sea lo más replicable, lo más viral, lo más interoperable posible. ¿no? Esto es una cuestión general porque los sistemas de, de producción científica son eh, eminentemente globales. ¿no? O sea, no se ciñe solo a, a Ecuador. En el contexto ecuatoriano también se prestaba mucha atención a las posibilidades de titularidad de eh, innovaciones en los terrenos tanto de la agricultura eh, campesina como de la biodiversidad, la investigación en, en biodiversidad, que son por un lado un gran campo de posibilidad de acumulación en el, en el capitalismo cognitivo, pero también eh, un, un campo de producción de, de riqueza y de valor político para para las comunidades, la, la regulación de, pos, de posibilidades de, eh, no solo de licencias de tipo comunitario, eh, sino de los regímenes eh, jurídicos y también de explotación que permitan a las comunidades mantener la autonomía en la decisión de cómo va a ser utilizada esa riqueza que la defiendan en relación con la posible depredación externa pero que también la pongan a la disposición que la comunidad quiera del bien común de, del país y del mundo en último término, pues por ejemplo, son concreciones muy claras. Estos proyectos, mutatis mutandi, pues, tienen, tienen, o sea, tienen un lógico sentido también en, en Europa bueno, de otra manera. Seguramente también el, eh, no se trata tanto de un liderazgo tan fuerte del Estado sino más bien de eh, aprovechar una innovación distribuida en comunidades y darle aliento y recorrido y posibilidades de reconocimiento, etcétera Pero yo dentro de todo no lo vería como en principio como mundos tan, eh, tan distintos. ¿no?